Mexican president Andrés Manuel López Obrador has confirmed he's asked former US president Trump to pardon WikiLeaks founder Julian Assange and reiterated he'd offer Assange asylum in Mexico. This is AMLO speaking Monday from Mexico City. Antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump, yo le envié un escrito. pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara, ya ven que a finales de los gobiernos en Estados Unidos pueden los presidentes eh, hacer uso de esta facultad, pues este, envié esa carta. No tuvo respuesta. Consideramos que el gobierno de Estados Unidos debe actuar con humanismo, Assange está enfermo y eh, sería una muestra de eh, solidaridad, de fraternidad el permitirle que eh, recibiera asilo eh, en el país que Assange este, resolviera vivir, eh, incluido México. A British court in December ruled in favor of the Biden administration's appeal to extradite Assange to face espionage charges in the United States.